Ya estamos aquí conectados nuevamente en Geniales. Ya deseaba estar con ustedes el día de hoy compartiendo. Estamos otra vez dando vida al, al programa. Ya hay nuevas modalidades que se van a establecer dentro de Geniales. Eh, Súper importantes. Eh, Geniales está evolucionando a ser ya especiales. Porque créanme claro, que les voy a decir una cosa, gestionar hay veces un programa de cada semana, cada semana, cada semana, este, es muy padre, me encanta, pero sí se necesita también de tiempo. Y, sobre todo, de tener la calidad que siempre ha habido en el programa, nuestros invitados tan maravillosos que siempre han estado. Y, bueno, que me da un gusto que se estén uniendo porque el, el tema de hoy es muy relevante a lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro México. Y sobre todo porque sé que muchos de ustedes tienen este, esta cosquillita, este ánimo de hacer algo públicamente. Queremos decir algo, queremos mostrarnos hacia el público, queremos ser vistos por las personas. Y no, y no solo tratándose de un mega o macro proyecto que vayamos a estar en televisión o que vayamos a tener el, este, nuestro propio programa o que vayamos a dar conferencias, talleres, sino también en el día a día, desde una entrevista, desde el momento de abordar un cliente. Creo que hay aspectos muy importantes, hay bases muy importantes que me gustaría que les, les compartiéramos. Iba a decir compartirles, pero que les voy a hablar un poquito nuestra invitada que Aquí han de conocer, pues, si ya la, la, la publicidad anduvo por ahí, ya hubo muchos comentarios de que qué bueno que va a estar otra vez. Y, este, y ya la estábamos esperando. De hecho, es la primera vez dentro del programa que está una personalidad dos veces. ¿Y por qué? Pues, porque la verdad, Da muy buen conocimiento, muy buenos tips y nos la pasamos súper a gusto y ustedes lo disfrutan mucho. Entonces, ya no quiero hacer más preámbulo para hablar de la imagen personal, pero en esta ocasión enfocada a imagen pública y está con nosotros nuestra especialista Amida, máster en, en, en imagen, Meche Gómez, que es un gusto que estás otra vez, Meche, aquí con nosotros. Hola, Jerry. Pues muchas gracias por invitarme por segunda ocasión. Por pues segunda, es, es la primera, pero contento de que haya sido tú. No, listísima para platicar pues, de imagen pública porque, pues, eh, aunque no lo creas, hoy todos somos públicos, ¿no? Con las redes y con todo lo que tenemos, realmente todos somos públicos. Ya, ya nadie está exento de ello. Exactamente. En, en este momento, incluso ayer me hicieron una entrevista y les digo, es que ya todo es personal. O sea, al final tu persona está involucrada en todos los aspectos y más ahorita en la modernidad y en las nuevas tendencias. La gente necesita tener el rostro humano, la cara de quien lo va a atender, la cara con quien va a tener un trato, a quien va a escuchar. Ya ese paradigma de las grandes corporaciones en donde las personas no se veían ya pasó. Ahora ya estamos de al tú a tú, ya estamos cada vez más eh, comunicados eh, directamente, mucho más empáticos. Entonces, la imagen es muy relevante en este momento y sobre todo de cara a la vida pública, Meche. Y un gusto que estés aquí con nosotros. Este, este tema me gustaría comenzar que nos pudieras decir esta parte de lo público. ¿Por qué ya todo es público y por qué es importante una imagen? Bueno, mira, público, primero una imagen pública es la que va a llegar a otras personas, ¿no? Tu imagen personal es para ti. La imagen pública okay. es cuando esa imagen personal la vas a anunciar, cuando le va a llegar a otras personas. Por eso hoy todos tenemos una imagen pública. Ahora, ¿qué tan pública es tu imagen? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y eso va a depender pues, del círculo de influencia que tengas. Porque si es chiquito, pues a lo mejor le, le va, tu, tu imagen la van a ver 50 personas, entre tu familia, tus amigos. Pero a lo mejor la, la ocupación que tú haces... Pues 200 personas, pero a lo mejor 500, pero a lo mejor sales en los medios y son cientos o miles de personas, ¿verdad? O, bueno, pues alguien ya a nivel global, pues millones de personas también la pueden ver. Entonces, ¿qué tan pública es tu imagen? Esa es la primera pregunta. La primera Tienes pregunta. ¿Y por qué? Pues porque entre más eh, diverso es el público al que tú atiendes, es más difícil que atiendas lo que realmente quieren ver de ti. Entre más pequeño es tu público, más control tienes de tu imagen. Pero si entre más personas llegues, pues va a haber más juicios, más críticas, va a ser más, como te digo, más diverso lo que está eh, buscando en identificación contigo. Así okay. que, saber qué tan público eres. Si eres Sería un, la, la primera pregunta. y si, si eres un maestro, si eres un político, si eres un artista, si eres... ¿Quién eres? ¿No? Eso es como, como lo primero. Ok. Después, pues, tendrás que pensar si primero tienes una imagen personal, porque estarás de acuerdo que hay mucha gente pública, pero que no tiene una imagen personal, que son ellos, Y ahí está, ahí está confusión. De, de que imagen personal, ya teniendo una imagen personal, ya es para imagen pública, pero entonces no, lo es, no, no es así. Exacto que no es así, es al revés, porque a ver, ¿cuántas personas tienen la posibilidad, fíjense esto, de salir en los medios, pero no tienen una imagen personal tan potente como para ser recordados? Si yo les, si yo preguntara así a ustedes... <risa> Nómbrame tres presentadores de noticias de tu localidad. Bueno, con trabajo, te dicen uno. Solo sí, en tu es cierto. sí, es cierto. ¿Por qué? Si esa persona sale todos los días en la televisión o en la radio. ¿Por qué? Todos los días estás oyendo su nombre o viendo su, su persona. ¿Pero qué pasa? Que no tiene una imagen personal con la potencia suficiente para quedarse en el recuerdo. Y ya puedes salir en la tele 25 años y pasar gris. Que nadie te recuerde. O salir y ser tan potente. Que tengas un impacto. impacto. Así es. ¿Sí? Wow, Entonces, nunca sí, me había sí. puesto a pensar en esto, Meche. ¿eh? Claro. Lo primero para ser figura pública es tener una imagen personal, ¿no? Y creo que lo, lo esta orden que diste se me hace eh, muy trascendental en este momento que estamos hablando de imagen. Para tener una imagen pública, primero hay que tener una imagen personal. Ah, sí. ¿Cómo, cómo, en qué momento decidir este, esta parte de ser imagen pública? ¿En, el, en qué momento yo puedo decir ya tengo una imagen personal fuerte o adecuada okay. que ya diga ok, ahora sí, vámonos a medios sí. o vamos a dar un taller, conferencia ya hacerme público, ya estar consciente de que voy a ser visto ya no solo por, por mi grupo, este, por mi escuela, sino ya voy a tener un, puedo tener un mayor impacto ¿puedo o no? Pero fíjate que yo te diría no ser visto, sino ser recordado Con Ok Cuántos influencers, entre comillas, totalmente verdad, vemos en las redes, Instagram, no sé, cuatro mil fotografías. Si te lo encontraras en la calle no lo reconocerías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pues que se ve igual que toda la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que tu imagen personal está lista para ser pública? Pues el primero que tienes que hacer es analizar a quién va a dirigida tu imagen ese es otro error también que se comete. Si tú sí. no tienes tu target bien dirigido, si no sabes a quién le estás vendiendo tu imagen, ¿cómo la vas a construir? ¿Hacia quién? Entonces vamos a eliminar el primer mito de que la imagen es verse bonita o verse guapo. Tienes que ver qué es lo que está buscando el público al que tú vas dirigido. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ahora sí diseñar tu imagen personal. ¿Cuántos okay. políticos, por ejemplo, a quién va dirigida la imagen cuando inicias en la vida política? No, no saben, de hecho. Si, si hiciéramos esta pregunta no a los candidatos, no, no. Y fíjate que yo los acabo de entrevistar, al todo, al, a los candidatos a la Alcaldía de San Francisco. Y no me quise meter en estos temas, porque tampoco se trataba de agarrarlos en outside, porque yo sabía que no iban a contestarme esa pregunta, que estaría es bien cierto. hacer algo así. Es cierto que no lo saben. ¿Y sabes cuál es el primer público, tu, tu primer este target? El interior de tu partido. Es Luego cierto. Es no, cierto. Pues la, eh a la que voy a ir a dar el pueblo claro que no tu primera imagen es dentro de tu partido ahí es donde primero primero tienes que brillar porque ¿dónde está la competencia no está afuera está dentro está dentro Así que perfecto es tu, primer, tu primer público es ese oíste super tip Mira, te aseguro, Meche, que no lo han escuchado ningún candidato, de verdad, y muy pocos a nivel nacional. O sea, estos tips, de verdad, y, y, y no solo a lo mejor para el candidato, sino en algún momento para un líder de cierta organización. El primer público que debo de tener es mi organización. Claro. ¿Por qué? Porque tú te vas a ir posicionando y no lo vas a hacer solo. Y además, Dentro de cualquier grupo, como bien dices, no solo la política, sino empresariales, etc., pues ahí hay competencia. Y el uso de la imagen, aparte, pues claro, de tus habilidades y todo lo que tengas, eh, tiene que ver con ello. Tiene que ver con que dentro tienes que brillar tanto para ser elegido ahí adentro para representar al resto. O sea, que inmediatamente digan, ¿quién nos va a representar? Fulano, fulana, nadie dude de que vas a ser recordado. ¿no? Entonces, tu primera, digamos, tu primera construcción de imagen personal tiene que ser ahí adentro. Una vez que ahí adentro eres elegido, ¿no? Para algún, por ejemplo, algún puesto popular o algún tipo de representación empresarial, etcétera Entonces, vas a cambiar la imagen porque ahora tu público ya cambió. Y generalmente, eh, en el ámbito político, por ejemplo, bueno, pues serán primero las bases de la, de la población, ¿no? O el distrito al que vas a representar o lo que, a lo que tú vas a gobernar. No vas a gobernar todo México, nada más ese pedacito. ¿sí? Entonces, bueno, si tú obviamente representas a la gente... De escaso recurso, pues vas a tener que adaptar tu imagen hacia esa población. Y no quiero decir que te vas a ir rascuachón y pobreto, no. <risa> ¿Y por qué no? Pues, pues, porque, pues porque para que me saques del hoyo en el que yo estoy, pues tú te tienes que ver mejor. ¿Sí? Así es que. Exact que... Exactamente. Este punto es muy importante. Mira. Yo, y sí, sí es con un tono de, a lo mejor un sentido de ya entrando en un pensamiento un poco más crítico, es porque todas las personalidades en la vida pública, sobre todo ahorita en este tema de los candidatos, se ven iguales. Todos usan lo, lo yo se me hace muy difícil recordar por este candidato. Podría yo pensar o suponer que es por el nivel socioeconómico, por las comunidades pero tú acabas de decir a alguien, alguien que que es capaz de que te va a sacar del hoyo, de que va a ayudar a resolver esos problemas, tiene que marcar diferencia. Totalmente. O sea, si, si llega otro igual que yo, pues, ¿como para qué? Ese no me va a ayudar. Tiene que ser ahí, <risa> que vea. Y, me, pues, me encanta, sí, es cierto. Bueno, me encanta, por a, supuesto. No, y además a lo mejor te toca representar gente también, pues, de algún estrato superior bueno, pues tienes también que, digamos, ajustar tu imagen a, a esa parte de la población, sí. Entonces, pues, bueno, el, el, el, el público, pero vamos del lado del público, siempre va a tener eh, una crítica o una opinión, vamos a decirlo así, una opinión con respecto a los candidatos. Al, al, en este caso vamos a hablar de la política porque a lo mejor son los que más somos todos vemos, ¿no? Y ahorita está, Ahora, pero sí, bueno. Ahorita nos cae muy bien. Pero mira, lo que pasa es que yo puedes, puede ser que yo en mis redes, tal vez, esté viendo un candidato que está representando a, a, una, a un distrito de, de colonias pudientes. ¿sí? Entonces, tal vez mi apreciación. Es decir, mira, nada más, pues sí, se le ve, si llega en su carrazo y vestido de traje y bien fino. Sí, lo que pasa es que la gente no sabe que está representando a aquellas personas. Sí, entonces, sí. El, la opinión siempre va a existir, pero no es importante la opinión de las personas que están fuera de mis representados. Y eso Ojo. también es bien importante. Porque tú Ojo. quieres quedar con todo el mundo y con todo México. Y no tienes que quedar bien con todos. Nada más con ese estrato al que tú vas dirigido. Estamos ¿sí? hablando de un sentido ya más estratégico. final, este es, mi, este es mi punto, este es mi comunidad, este es mi gente que ahorita voy a representar. Y veo, veo ¿Qué? una. Dime, dime, Meche. No, ¿qué necesidades tiene? Y circunscribir mi imagen a esas necesidades. Aunque yo reciba la opinión de otras personas. No importa. De todas maneras las voy a recibir, pero esas no son importantes. ¿sí? Mi imagen tiene que estar bien dirigida. Y aquí a veces yo veo un hilo muy delgado. No sé si tú estás de acuerdo conmigo y tengo una, una, una pregunta. ¿Hasta qué punto por esta estrategia de yo querer estar, querer impactar, a mi público, que es mi distrito, mi delegación, mi municipio. ¿Hasta qué punto dejo de ser yo de, de lo que yo soy en mi imagen? O sea, ¿se da el caso de que digas, hijo le voy a votar por alguien que no es porque este yo ya lo conozco y no es así? Bueno, pues ya hay, ya hay más cosas aquí que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Primero, primero, que como siempre la congruencia... Es lo más importante para que la gente te compre, te la crea y que puedas seguir eh, es, escalonando, ¿no? En esa carrera en la que estás. Lamentablemente, no existe congruencia. Entonces, la imagen no solo tiene que ver con cómo te arreglas, porque la mayoría de los asesores de imagen dicen, ¡ay, le voy a cortar el pelo, lo voy a arreglar no. no Sí, que que con tu pasado. Tiene que ver con, con los actos que has realizado a lo largo de Sí, tu vida. cierto. Entonces, cuando se hace una asesoría de imagen, pues tienes que desnudar a la persona en el sentido de dime todo lo que has hecho, bueno y malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues lo lo bueno hay que exaltarlo y lo malo pues literalmente tenemos que procurar que no salga. Al final es eso, ¿sí? Y bueno, pues ya en adelante, pues la congruencia. Eso es bien importante en la imagen pública. Y no importa si eres político, artista o persona común. Cualquier evento que pueda ser utilizado por tus enemigos, ¿no? Que puede ser tu novia sí. Sí, uff y se da, pero bueno. Pues es eso, es tu pasado, ¿no? Y entonces, pues hay que hacer una limpieza, literalmente se hace una limpieza de imágenes del pasado de esa persona. Eso es lo que se hace muchas veces, ¿sí? Ok, eso sería como lo adecuado. Sí, pero lo recomendamos es la congruencia. Congruencia, siempre estoy... De acuerdo, congruencia. Y es una de, de mis palabras que trato. A veces es un... A veces yo mismo tengo mal, malas jugadas, digo, como todas las personas, pero siempre es, sé congruente con lo que dices, con lo que piensas, con lo que haces. Y, y, y no es que tengamos la vida perfecta. Todos podemos cometer algún error en la vida. Todos, todos. ¿eh? Pero al final la gente en general, te va a perdonar un acto equivocado, pero uno, no cuando son muchos, no cuando está reiterado, o cuando es mucha la gente que te acusa, ¿sí? Okay. Entonces, eso es bien importante saberlo, porque tampoco es que el santito, no, eso no hay tampoco, ¿sale? Entonces, una imagen pública, cuando tiene un, pues eso, un golpeteo mediático, por ejemplo, este fuerte, cuando es una una falta, lo que hay que hacer, ahí va la, el truco, es, ahí va pedir, el truco, bien, bien, perdón, es pedir perdón, o sea tienes que ser mediáticamente pedir disculpas, aunque le pusiste el cuerno a tu mujer, le tienes que pedir perdón a tu público, fíjate, fíjate que sí es cierto, y, y te voy a decir algo muy, muy importante, Meche, aquí en México. Y ahorita ya vamos a entrar en el tema ya de, de, de imagen y todo en esta segunda parte. Y ahorita saludo a todos los que están aquí. No se me vayan, de verdad. Gracias. Me encantaría que preguntaran, que comentaran. Y, y quiero dar esta, eh, estas palabras, Meche, esta reflexión. En México se perdonan las mentiras. Muchísimo. Aquí. Y en Estados Unidos, yo me acuerdo cuando Bill Clinton, fue lo de Mónica Lewinsky, o sea, ni siquiera era el problema, era el problema que mintió. Ese fue el gran problema, fue la mentira. No que si se acostó con fulanita, tanita el problema es la mentira. Hasta cuando él aceptó y pidió perdón y reconoció, cambiaron las cosas. Digo, eso aquí no existe, eso aquí no existe, ¿verdad? Pero, pero, pero es pero parte sí. de la imagen pública. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Porque el ser humano sí perdona, pero nada más una vez. Porque eso te hace humano. El error sí. te hace humano. Sí. Lo que no va a perdonar es que sea uno tras otro, tras otro, tras otro. Que eso sí sucede <risa> aquí. Ahí, sí. ahí, ahí está. Ahí Oye, es, es, eh, tienes toda la razón y creo que es un gran... Fíjate, algo tan sencillo que dijiste, es un gran aprendizaje de cualquier índole para todos los que están eh, envueltos en esta parte de la imagen, imagen pública. Sí. Y Mara Lera, saludos. Creo que es Michelle, dice Gab González. Muy interesante. Saludos, Casín Moreno, de lo mejor. Gracias, Casín por estar aquí. Ligia, tiene un comentario, dice, de acuerdo, verte accesible y apropiado para el segmento y momento. No es lo mismo que verte como que no estás a la altura del puesto. Perfecto, Ligia, toda la razón. Dani, Dani, buenas tardes. Gracias por estar aquí, Dani. Nueva cuenta también ha sido de mis invitadas. Tenemos otro. Rodríguez Jaffet algo interesante en la imagen pública es cuando hacen muchas pequeñas buenas acciones para que el impacto de la mala acción sea menor. Ahí está interesante esto. ¿Es, es, ¿Es cierto, Meche? También, excelente. Es una estrategia, ¿no? Como es como la conciliación con tu público. Bueno, sí, hice algo malo, pero puedo hacer esto y esto y esto, buenos, ¿no? Y entonces, claro, dedicarse a hacer pequeñas buenas acciones, entre comillas. Mm -hmm. Muy correcto. Mm -hmm. Sí, Jafe, totalmente. Lupita, muchas gracias por estar, dice, hola, muchas gracias a ambos, Lupita, un saludo, Emilce, hola, Emilce, creo que estás este, por aquí, creo que te conoce también, Ana, las conocemos en este mundo de la moda, saludos, gracias, Francisco Ramírez, saludos hasta Estados Unidos, Dani, la imagen vende, una buena imagen siempre atrae. Exacto, ¿Es exacto. ¿Es bueno, pues gracias por estar aquí. De verdad, yo, me, me encanta estar y esta charla. O sea, ¿por qué se va tan rápido el tiempo? Porque en las buenas charlas todo pasa rapidísimo. Está Juan Carlos también aquí. Saludos, Juan Carlos. Mira, ay, pues gracias por estar aquí también. Todos aprendiendo. Todos aprendiendo. Y esta segunda parte, ya entrando más a este tema de, de imagen, eh, ¿Qué podrían ser también las bases? Porque ahorita eh, no tenemos tiempo para mostrar como quisiéramos. Ya cuando vemos imágenes es mucho más fácil comprender. Pero, ¿qué hay que tomar en cuenta ya para una figura pública en cuestión de imagen? ¿Qué parámetros importantes? Mira, yo creo que, eh, por ejemplo, mmm, vamos a circunscribirnos a algo que es muy importante. Porque es lo que va a vender la imagen. Que son las fotografías. ¿sí? La fotografía pública. Tiene que, tenemos que tomar en cuenta que es a través de las fotografías que la gente te ve, te conoce, se hace una opinión de ti también y te da una identidad. Entonces, eh, platicando sobre esto, podríamos, eh, podríamos dar algunas recomendaciones también o analizar, ¿no? Las okay. fotografías. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos... Mmm, lo primero que tendremos que pensar es que la fotografía que tú te tomas tiene que ser muy bien pensada en quién la va a ver, quién la va a ver, ¿sale? Yo no sé si pudiéramos hoy decir que tenemos el 100% de control de, de lo que se ve. Muy probablemente no, ¿verdad? No sí. tenemos. Entonces, cada imagen... Imagínate tú cuántas veces cliqueamos las fotografías en un solo día cualquier persona, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad de salir en un montón de fotos. Las planeadas, que ahorita platicaremos de ellas, y las que no lo son. Entonces, cada fotografía va a hablar de ti. Por eso es muy importante que cuides públicamente quién va a ver esa fotografía y cuál va a ser la consecuencia, de esa fotografía en el caso de un político de una eh, de una de un empresario o alguien pues, público justamente tiene primero que cuidar con quién sale con quién se toman fotografías cuando eres una persona pública todo el mundo sale ay déjame tomarme una selfie contigo te abrazan y tú ay, te ríes te toman fotos tú no tienes ni idea de dónde andas rodando ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tenemos que hacer es no acceder a todas las fotografías. y Puede parecer bien gacho, ¿no? Lo que digo, así de, oye... ¡Qué mala onda! ¿qué no, nada humilde, no se quiere tomar fotografías con el pueblo. Exacto. Pero sí tenemos que tener cuidado con quién vas a salir. Porque cuando estás en un evento público, no tienes ni idea de quién te está abrazando y con quién estás saliendo. Así es que no, lo primero no tienes... Que... No tienes, no eres consciente, estás tan tanta gente, movimiento, claro. Te bajas del escenario, del discurso, vas a para... Y no sabes ni quién es. Es no sabes el uso que se le va a dar. Y tampoco el futuro puede pasar con esa fotografía entonces fíjate qué importante es la imagen y ya te puedes ir con el mejor traje o la pero eso no va a ser importante entonces ¿con quién te tomas fotografía? cuando tú estás en un momento histórico digamos y eres público también tienes que cuidar. con, quién? ¿Con quién? Está pasando el de los camotes ahorita. Sí, Sí, sí, es, es parte del programa, ¿eh? Esta hora pasa el de los camotes. Mira, okay. por ejemplo. Um, a, nuestra, a nuestras primeras damas. Vamos a. Vamos un poquito de Okay. Ok. La, nuestra primera dama, esposa del Felipe Calderón. Y después. El rebozo. Después, el rebozo. Yo me acuerdo del, puro, del rebozo, la del rebozo. Que todavía no entiendo yo el objetivo de ese tal. No lo entiendo, de verdad. Pero no será no ser estrategia, Meche, porque todos nos acordamos de la del rebozo. Pero es que no tiene una estrategia, porque ni siquiera está bien puesto ese rebozo Nomás está ahí. <risa> claro, no, no sé. Y eso está mal, porque tampoco la posiciona, ¿sí? Ahora, ¿con quién la comparábamos? Con la señora Obama. ¿Por qué? Porque mediáticamente, tú abres el periódico y aquí está tu primera dama y aquí está la señora Obama. Sí. no no es que yo lo diga es que históricamente les tocó el mismo espacio mediático entonces qué, qué dices pues, pues qué feo su chalecito verdad Porque la, de <risa> la, de, la del sí claro digo que la señora Obama iba al target al target se compraba un vestido para ayudar al que había diseñado ese vestidito y este y se veía preciosa no Además con un trasfondo de ayudar a la, a la moda y al diseñador y a Target y a todo mundo. Entonces, el chal no tiene ninguna trascendencia. Sí, cuando ves a la señora, que con cualquier trapo lo vuelve tendencia. ¿no? Sí, claro. Entonces, es, esas cosas son muy importantes. Por ejemplo, mira, la esposa de, de Peña Nieto, la paloma, ¿o? Sí, ¿verdad? La gaviota. La gaviota, la gaviota. ¿Con quién la comparábamos? Mucho, mucho. Con la reina de España, hoy reina de España. ¿Por qué? Porque en ese momento... Leticia. En los medios, pues estaba, que pasó de princesa a reina, etc. Bueno, quiero decirte que la gaviota, a la altura de la reina de España, así... En protocolos, en códigos de vestimenta, en la ropa, todo muy bien. Y tanto bien. que fue criticada, tanto que la criticamos y sus códigos eran. Estaba re bien, de verdad, de verdad. Pero no lució, pues porque estábamos como muy enojados con el. -chur -chur la Casa Blanca y todo eso, sí. Entonces no pudo lucir eso, a pesar de que realmente su imagen personal. Estaba perfecta para su imagen pública. Okay. Entonces, bueno, hay otros aspectos que van a influir también en la yes. imagen. No podemos controlar todo. Aquí la cuestión es que yo lo que quiero es que comprendamos que como figura pública, cualquiera que seas, así seas de tu pueblito o de la ciudad o del país, lo que sea, ¿quién es tu competencia? ¿Quién es? Analízala. ¿sí? Y si mediáticamente tienen la misma fuerza, pues tienes que ver cómo tu imagen sea más, más atractiva que la de la persona con la que vas a competir, ¿sí? Entonces, to, todo eso tiene que ver, todo eso tiene okay. que ver. Y dijiste un, un, unas dale, dale, porque va a ser lo mismo. Ajá. Bueno, me quedo con la fotografía política. Eso, fotografía que es, este, que es como, como la que se tiene que cuidar más, ¿no? Primero tenemos la fotografía casual. ¿Qué es la fotografía casual? Cuando vemos a Obama regresándose y saludando a un, a un marín ¿no? ¡Ay! Oh, dices, ¡qué lindo! ¡Qué, qué sencillo! Qué... La verdad es que es su cuate, porque lo ve todos los días. Pero cuando <risa> nosotros lo vemos, decimos... Ah, el presidente que se baja a saludar al, al soldado, ¿no? Entonces, es ahí tomar el clic, no, no es casual. Va el señor Obama también, voy a mencionar, caminando en los pasillos de la Casa Blanca y se detiene a saludar al que está recogiendo la basura. Al hombre, sí. Ah, oh, o el de Obama. la basura. Sí, a quien sea, ¿sale? Se sale ahí al, a los hot dogs de afuera de la Casa Blanca, literal. ¿Te toman la foto? ¿Tú crees que esas fotos son casuales? No, por supuesto que no. no. Pero ya, entonces importa el, importa el equipo, importa el fotógrafo. O sea, aquí yo le digo al tío, a mi tía, tómame las fotos y el candidato se lo está tomando. Hay veces para no invertir a quien se encontró pues entonces no, nunca va a haber un, un concepto de imagen, nunca va a haber una Exacto. referencia. Exacto. Ese es el trabajo del asesor de imagen. ¿sí? Cuando ves al presidente más importante del mundo saliendo a saludar al de los hot dogs, pues dices, es igual que yo, me identifico, lo quiero, voto por él. ¿sí? Pero pues aquí los agarramos malguiando a la compañera, <risa> sí, sí, sí, sí, sí, es, es, es que imagen. está cañón. Sí. Entonces, Entonces en, la imagen, todas las fotos, todas las imágenes que van saliendo. Entonces, en este parámetro de imagen pública, podríamos decir que como número uno, la fotografía es muy importante. Súper. Que casi Súper. nadie la toma, porque la fotografía queda, queda registrada, ah. queda en medios. O sea, ahí está y siempre está recordándote ese momento. Y va a ¿Qué, estar qué, rodando, ¿no? Y va a estar rodando. ¿Qué otra cosa sería como importante? O oh, si hay más cosas en, el, en la parte de fotografía. En la parte de fotografía vamos a suponer que tú quieres impactar, ¿sí? ¿Qué quieres impactar? A lo mejor hay más control, quieres sacar la fotografía. De campaña, o la que va a salir en tus volantes, o la que va a salir en la página del, del, del candidato, o en las redes, lo que sea. Bueno, cualquier figura pública, pero cualquiera, no importa a lo que se dedique, tiene que mostrar liderazgo. Fíjate, porque para uh. eso eres una figura pública, para eso eres. Alguien te sigue, ¿para qué? No sé, a lo que tú ofreces pero alguien te está siguiendo. Entonces, ¿cómo vas a proyectar liderazgo a partir de una sola fotografía? Pues tienes que cuidar dos cosas. Tu mirada y tu sonrisa. Nada más. Tu mirada. Tiene que ser directa. Nada de acá, viendo ahí. No, directa. ¿Sale? Tiene que acompañar a una sonrisa leve, levecita ¿sí? empática también. Tu mirada no solo tiene que ser directa, tiene que tener fuerza. Fíjate que, que eh, si tú, por ejemplo, vas en la selva y ves un tigre pasar, dices, ay, pues ahí va el tigre, ¿verdad? Pero si el tigre te voltea a ver, ¿qué haces? Pues Te enganchas. Eh. Ah, bueno, sí, sí, sí, sí, claro. Aunque esté lejos. Claro. Con que te mire, te va a decir su poder sobre ti. Eso lo tienes que lograr con los políticos, con las figuras. Mirada quieras. y sonrisa. Entonces, la mirada ¿verdad? tiene que tener determinación, que eres un triunfador, que eres una persona exitosa, eres digna de seguir. Eso lo tiene que decir tu mirada. Aunque te tomen 500 fotos, alguna tiene que salir bien, ¿sí? Y tu sonrisa, pues, tiene que ser relajada, tiene que ser con carisma, tiene que ser leve. Ni que enseñes todos los dientes, ni que no se vea ninguno. Llamamos de natural, o sea, tiene que ah, creerse no. la sonrisa. Exacto. Lo más natural que pueda, ¿sí? Sí y evitar el Photoshop hay que evitarlo okay. lo más posible ¿Por qué? porque vas la gente te va a ver en algún momento y en el instante en el que seas diferente de la foto que vieron perdiste toda credibilidad fíjate qué interesante Uf, y qué o sea... Ahorita ya me la pones más difícil todavía ser figura pública, o sea, o sea esa congruencia siempre está, esa congruencia, lo que hablábamos, es muy importante hasta en esta sí, credibilidad sí. de ojo, sonrisa, está, está importante. ¿Sí? Las fotografías casuales, eh, la parte de con quién sales y luego no te andes tomando fotos con todo el mundo. A ver, sobre todo vamos a ver la política. Ahorita estás en un partido y luego te cambias a otro. O uh, bien, estás uh, sí. con uno que es enemigo del sindicato con el que te, que te apoyó. ¿Qué crees? Alguien tiene esa foto y vas. a salir. ¿Y, cómo, ¿Y cómo hemos visto estas fotos, eh? <risa> Claro. fotos de, de estos chapulines que están con él antes del, del sindicato y luego lo criticó y luego se volvió un hijo, brinco al otro y eh, lo vemos constantemente y esas fotos quedan grabadas. Fíjate es que el, hay algo, algo muy importante que dijiste y que incluso les adelanto un poquito, fue una de las fue, incluso fue de las primeras preguntas que hice a los candidatos. Hablamos de arquetipos y era como yo directamente era, ¿qué consideras? O sea, ¿qué consideras tú que proyectas, que representas? Y cada uno empezó, estuvo súper interesante porque, a, a según su criterio de ellos, ellos creen que representan algo. La cuestión aquí es que el público va a Novenante. juzgar si es verdad o no fue verdad lo que según ellos creen que representan. Y es parte de esta, de esta imagen. Es que, es que una, una imagen pública, Jerry, tiene que estudiarse. Tiene que estudiarse. Tienes que hacer encuestas. Tienes que conocer la necesidad. Y luego las necesidades implícitas. Las que no se van a decir, ¿sí? Que no se van a explicitar, pero que están en ese mercado al que vas dirigido. Entonces, la gente te digo que cree que, que imagen personal es los guapos. Eso no es. Claro. Al salón de, mándalo al salón de belleza, córtale el pelo, píntala, bien guapetona y órale. ¡Vámonos! Eso no necesariamente, ¿no? Este, ahora, fíjate, me, yo, por ejemplo, lo, lo primero que digo es que hagan ejercicio. Lo primero. ¿Por qué? Porque cuando vas a entrar en una, en una competencia eh, por captar eh, al público, la verdad es que eso es bien desgastante, muy desgastante, ¿sí? La verdad es que la gente te chupa la energía. ¿sí? Entonces, la gente, los, los candidatos a lo que sea deben tener un entrenamiento físico previo. ¿Por qué razón? Pues para que siempre, durante toda la campaña, se vean muy bien, se vean impecables, se vean fuertes, dinámicos, con energía. Porque energía, pasó, es importante, esta energía, sí. Fíjate, ¿qué le pasó a la, a la candidata del, del Partido Acción Nacional cuando compitió ay, no, antes con, con Peña Neto? Vázquez Mota, Josefina Vázquez, Vázquez Mota. Ella comenzó muy bien, pero terminó cansada. Se veía, Se veía ahí, ¿verdad? Agotada, agotada, o sea... Ella salía y, y decía, ay, qué bueno, ya me voy a mi casa. O sea, casi, casi decía, qué bueno que voy a perder para irme a descansar. ¿No? Era como, sí. como su, su imagen, era lo que decía. Obviamente la no lo decía, pero era lo que se veía. ¿Y por qué? Porque no hubo un entrenamiento físico. Y, y, y esto pues, casi nadie no lo toma en cuenta, ¿eh? Es ah, más, muchos no. ni lo piensan. Yo creo muchos se preguntan, ¿neta debería de tener, porque todo es como la maquilladita, el fashion emergency rápido, pero no es, fíjate desde, es algo más profundo ser una es figura pública, país. sobre todo en la no parte, no parte de los candidatos. Eso no es lo que ve la gente, la gente ve más allá, te va a ver que hablas con fuerza, con energía, ¿sí? Porque puedes estar a la mitad de un poblado o de un baldío, de un terreno, este, porque estás ahí, porque te tocó ir a los ranchos, etcétera, y no vas a ir maquilladita, ¿no? Me van a ir los señores de traje ahí, pero sí voy a ver que me hablas con fuerza. Entonces, eh, eh, eso va que, que te a ves más. bien. Claro. Porque, porque al final alguien va a votar por alguien que tenga fuerza, que eh, saludable, pues ¿quién es, es quien nos va a representar, ¿no? Entonces llegas y, bueno, ya ha pasado, ¿no? ¿Qué ves, Los candidatos llegan ya, bueno, ya, eh, ¿ya? asfixiándose. Sime las escaleras de algún lugar y los van siguiendo con las cámaras y llegan. ¿Qué onda? Y este, pie, pues, tiene que verse tu capacidad de sacarme adelante a mí. Recuerda, Sí, ¿no? sí, es... sí, sí, que... ¿Qué, qué importante es. Es lamentable, Meche, que ahora, mismo, de... ahora mismo tenemos por ahí una, una este, diputada con sobrepeso, ¿no? Diciendo que el PRI nos, nos mataba de hambre. Es totalmente incongruente, ¿no? Verla a ella, que pesa yo creo que más de 100 kilos, verdaderamente, diciendo que el partido anterior nos mataba de hambre. Eso es incongruente, absolutamente. Tu estado físico, claro. muy importante. Porque aparte, independientemente de que pudiera ser o no un problema, pero ya al decir eso, choca con, es parte de la imagen, que ahorita vamos a lenguaje verbal, es parte de la imagen, de la congruencia. Mecha, me he antes de pasar en la, esta, esta tercera sección, me gustaría saludar... Con quienes este, me quedé por ahí, saludos. Andrea, hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Alison, ojalá todos supieran cuán importante es la imagen personal y cómo influye en la vida Bien. profesional. Eh, Jesús, Chu y Rodríguez, saludos. Igualmente, un abrazo. Eh, Adriana, hola, Meche, saludos. Gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. La señora Tere, gracias. Eh, Nuevamente, señora Tere siempre está aquí con nosotros acompañándonos. Dani dice, ¿cierto? Es fácil crear una buena imagen o difícil es mantenerla. Cuesta y mucho, hasta el punto en que dejas de ser tú por cuidar el concepto que la gente tiene de ti. ¿Cuándo es necesario marcar el límite? Es decir, hasta que ¿cómo? yo lo entiendo como, ¿cuándo es necesario que no sea obsesión y que te empiece a afectar esta imagen? buenísimo, mira hasta ella dice por salud mental no bueno pues eso dependerá también de tu de tu propia necesidad de poder fíjate qué cañón lo que digo ¿no? Porque, de tu propia necesidad de poder no, llega un momento en que realmente dejas de ser tú te trastorna, el poder trastorna a las personas, a todas. El poder es una neurosis que tiene límites, ¿no? Todos los seres humanos vamos a tener esa neurosis de tener poder sobre otros, todos. Si tú la tienes en chiquito, pues aunque sea con tu perro. Pero cuando atiendes masas, entre más grande es el público que te atiende o te aclama, pues, tu sensación de poder es más grande. Y eso es lo que enferma. Por eso muy bien lo que tú comentas, eh, Adriana, creo, era, Daniela. Que Daniela. Dice, Salud mental, es verdad. Es muy complicado mantenerse cuerdo, de verdad, cuando tienes eh, público, un público muy, muy grande. Pero para eso, pues se tienen que acompañar de psicólogos, de psiquiatras. El equipo, claro. Todos. ¿Eh? O sea, no, uno vana, no vayas a creer que él solito, así, su sencillez, no. Son personas de verdad que, es que man se mantienen sanas porque hay personas que les ayudan a hacerlo. Claro, los están monitoreando, cuidando, les toca este tal medicamento, suplemento, hay que levantarse, bañarse, el masaje, ¿Terapias? todo. Terapias. Terapias. O sea, ubican, los ubican. Bueno, ¿cuánta gente con 10 likes ya está desmayando de felicidad? ¿No? Así yo estaba, así yo estaba en los primeros programas. Ya, ah, ya tengo oh. 10 likes. Pero ya ahorita, no, ya, ya ahorita ya aprendemos, aprendemos. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente realmente, bueno, que le bajen los likes y ya están en depresión total, ¿no? Ese, ese punto para una figura pública. Porque ahí te va algo importante. Eh, una figura pública, tú estás dando un contexto muy integral, muy importante, o sea, muy holístico de todo el panorama que hay que tomar. Pero ahora los influencers se crean figuras públicas importantes que dependen, o sea, su, su mayor parámetro, medición, son los likes. Y que si se les van Está 10 bien. likes, de verdad es real, es real. se si les van 10 likes, lloran Pero y ¿cómo? se les acaba el mundo. Que es otra cosa, es que figuras públicas, todos los que van a estar en el público, aguanten, o sea, sean resilientes, eso está, es lo que todo, nadie les dice a estos chavos, de verdad. Mira, yo, yo pienso que eh, cuando tú, hay, hay personas que son figuras públicas sin querer, orgánicas, les llamo Orgánicas. <risas> Me gusta o sea, ese término, me gusta ese término. Cuando dicen, pues yo ni quería, pero tengo un montón de seguidores, ¿verdad? Puede ser eso. Pero hay mucha gente que vive buscando ser una figura pública. Entonces, son capaces de hacer lo que sea por conseguirlo. Ya sea que este ser público te dé algún tipo de ganancia, no solo poder sino también a la mejor recurso económico o la mejora de tu estatus. Claro. ¿no? Entonces, cuando la, cuando la imagen pública se busca, es más fácil que, que te vaya mal cuando la pierdes. ¿okay? Es más fácil que te desorganices mentalmente, internamente. ¿Por qué? Porque dejar, el, de, es decir, perder esa imagen te lleva a perder todo lo demás. Tanto el dinero, como los amigos, ¿no? Como, todo como... dependía de la imagen. Todo Exacto. dependía de la imagen. Por ejemplo, un influencer, eh, los likes los vuelve dinero. Al influencer no Monetizan. le Monetizan. ¿Quién eres tú? Le importa que ese like tuyo, a él le permite capitalizarse. Sí, porque le van a pagar por determinado número de likes. También por eso sabemos que compran, ¿verdad? Compran likes y hacen este serie de, pues, de trucos. Claro. Porque, bueno, así es. Entonces, eh, por esa razón es, es este caer en depresión o sentirme mal, pues porque se me está yendo mi lana, pues es mi trabajo. Y depende, como dices tú bien, de la imagen pública. Pero, sí. cuando tú por ejemplo, trabajas en la política, en la cuestión empresarial, buscas algo ¿no? y tu objetivo no es ser una figura pública, sino que eso va a venir por añadidura. Tu objetivo a lo mejor sea gobernar, a lo mejor sea pues, ayudar a tu país, a lo mejor sea mejorar las empresas. Cuando el objetivo es otro, la imagen por añadidura se va a dar, se va a volver pública Esa es la imagen más congruente. Ya. ¿Ves? Entonces tu es. objetivo es muy importante. Te, te voy a decir algo. Me quedé un poquito como pum con tus palabras que diste, porque te voy a explicar mi caso. Bueno, porque al final tam, yo también soy parte de... Soy entrevistador, pero me vuelvo tu audiencia. Y estoy aprendiendo y estoy aplicándolo todo esto. En mi caso se dio de manera orgánica. Empezaba aquí y ayudaba y hacía y participaba y se empezó a configurar una imagen que yo nunca dije desde un principio, yo quiero ser imagen y, y ya ando con fotos. No, todo se empezó de una, de una manera este, orgánica. Así es, no sé, ahorita que, que lo dices, da, da mucho sentido y yo te aseguro que muchos de los que nos están escuchando han pasado por esta misma situación, de estas de dos muchas. fases, ¿no? O se, o se da de esa forma orgánica o se da con el propósito y el objetivo de quiero ser una imagen. Meche, hay, hay otro parámetro importante, este... ¿Y qué tomar en cuenta? Ahí está la fotografía, la, la expresión del rostro, ojos, boca. Obviamente todo esto lleva a la congruencia. ¿Qué nos dice también la ropa? Y también en algún momento quisiera tocar el tema de tatuaje o, o cuestiones como los piercings o algo así por el estilo. De hecho, ayer me entrevistaron, me preguntaron algo parecido. Bueno, es que depende de tu público. Eso siempre hay que tenerlo en mente, siempre. ¿A quién va dirigida tu imagen? ¿Sí? Entonces, bueno, si el 80% del público al que vas dirigido tiene tatuajes, pues no te va a pasar nada, o sea, también tus tatuajes, ¿no? Pero si te toca representar a la gente de, de una colonia fifi como dicen ahora, pues está muy, muy complicado, ¿no? Siempre va a depender de tu público. Siempre, siempre, siempre. Eso es, eso, no hay más. ¿Por qué? Los tatuajes, los piercings, todo eso va a estar casado con lo que llamamos estereotipos. ¿Sí? Los estereotipos. Entonces, los estereotipos son imágenes ya creadas en el inconsciente colectivo de Exacto. todas las culturas. Entonces, cada cultura tiene sus propios estereotipos. Si, a lo mejor si me voy a El Salvador, pues los tatuajes son los de la Mara Salvatrucha. Pues no estaría muy bien, tal vez, a menos que me dirija a ese público, ¿no? Pero a lo mejor te vas a Londres. Y en Londres, pues en la Cámara de los Comunes todos están tatuados. Pues está bien. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A quién diriges tu imagen? ¿Sí? Pues eso, por ese lado. La ropa. La ropa es muy importante porque la ropa tiene un valor. Entonces, eh, hemos visto varias veces que, que ahora mismo a la primera dama eh, la, sale con una blusita blanca normal, cualquiera, con un moñito negrito y al otro día está en las redes su fotografía con la, el anuncio de la blusa con un precio de 45 mil pesos. ¿Qué pasa? Si, si me están diciendo en su discurso que hay que el primero los pobres, cuando ella gasta en una blusa... Congruencia. Lo que una persona no se gana en un año de trabajo. ¿sí? Entonces, la ropa también habla. ¿Qué te pones? Yo no digo que no se la compre, pues claro se la va a comprar, pues si tiene con qué... Pero, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Con quién? ¿La foto? La, la, esta congruencia de la, de la que hablas, ¿no? Del dis, esta congruencia de la imagen corporal, lo, toda la personal, y el discurso. discurso. El discurso, el discurso es muy con, importante. El presidente de la República se sienta, cruza la pierna y vemos sus zapatos. Que ahí está la pregunta de Memo. Ahí está. Ah, pues mira. ¿Justo <risa> el pública. éxito de nuestro actual presidente se debe a su imagen pública? Mi memo, querido, yo creo que el éxito es parcial. Es parcial, nada más. No es, este, no es de todos. Hay que recordar siempre que a él lo pusieron 30 millones de mexicanos y que somos 120. Entonces, el éxito es parcial, la más que él ya llegó, ya está ahí, verdad, en el lugar donde bien quería llegar. Este, mmm, la aprobación la, o la desaprobación se va a dar en función de varios aspectos, como hemos platicado, no solamente en la cuestión de la imagen, ya hay discursos, ya hay acciones también, y todo eso va a ir demeritando lo que se lo que se vaya diciendo. Ahora lo que sí podemos ver en el sentido de, la, de lo que él porta... Yo sé decir algo de los zapatos? Personalmente, personalmente lo critico muchísimo porque en campaña él nos llevó a su closet, quizás lo recuerden, y dijo que él nomás tenía tres o cuatro trajes y viejitos. Y abrió el closet, abrió el closet en campaña y salió ahí su cuatro trajes. Ternurita. Y tú lo ves en las conferencias, que a los trajes que porta se les ve lo bueno, se les ve lo fino, cosa muy buena, está ¡Sura! bien. Yo no ¿A quién no le gusta? Claro. Me representa, representa a México, a mi país, y yo sí quiero un presidente bien vestido. Pero entonces es incongruente con su discurso. El discurso, este doble lenguaje, este doble sentido, muy, muy importante. Y algo vas a decir de sus zapatos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que te digo que él se sienta, cruza la pierna, y ahí está la foto, que es lo que yo te decía. Las fotos casuales, cuidado quién las toma. ¿Por qué? Pues porque el zapato anda por ahí rodando que cuesta 60 mil pesos la marca de zapatos que él trae. Entonces, la, la. esa es la imagen. La imagen es la foto tomada en el momento, ¿verdad? Puede usar sus zapatos si gana 100 mil, pues... se Puedes comprar unos de ¿no? esos pero este Pero bueno, el, objeto, el chiste aquí es la incongruencia. Ahora, y la incongruencia, sí, claro. La imagen no te va a llevar o a quitar del poder. Pero sí te va a hacer que te recuerden como un verdadero líder o no. ¿Podría la imagen ser tan fuerte a lo mejor me estoy yendo, te hago esta pregunta, me gusta hacer estas preguntas como muy forzar, ¿vale? ¿Podría la imagen ser tan fuerte que de eso dependiera para que te eligieran? Para ya sea, te eligieran a un puesto, te quedaras en, en, en, en un puesto. O sea, no solo recordar, sino puede tener esa fuerza, claro, pudiera. Claro, lo que pasa es que el poder no se adquiere solamente por cómo te ves. Y quizás podemos pensar en Peña Nieto. Peña Nieto fue un hombre dibujado para el puesto. Lo dibujaron, lo hicieron a mano, lo moldearon y lo pusieron ahí. Entonces, pues, pues así bonito. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Que llegues de a determinados lugares en la vida, no va a depender solamente de tu imagen. ¿sí? Pero sí ya pasaste varios filtros. Porque empezamos diciendo que primero es al interior de tu partido, ¿no? Y luego es afuera. Y luego es, según va creciendo tu círculo público, pues vas gustando, gustando, gustando. ¿sí? Y luego, como muy bien nos hicieron un comentario aquí, mantenerte. ¿Qué es lo más es difícil? Mira, Trump, una imagen muy complicada, muy complicada. ¿Buena imagen, mala imagen o, o imagen estratégica? Espera, es que todo el mundo tiene imagen en la cabeza, la imagen de Trump en la cabeza, para bien o para mal. Pero eh, yo, yo creo que fue, muy, bueno, no, siempre ha sido ahí, pero fue muy intencional él en todo, tanto en su discurso, su imagen pública, hasta cuando bailaba él sabía que no bailaba, pero al final eso quería mostrar él. ¿Tú qué opinas? Yo creo que se mostró auténtico. Y eso gustó. <risa> es. es, es, así eh, es. Yo, yo lo podría pensar <risa> que se mostró armado. Es pero sí, es. sí. Y así yo es, me es, me es me ¿verdad? Me Punto. No le hacía caso a nadie. Y el que le decía, oiga, pero vaya, lo corro. <risa> se mostró como es, como lo que es. Eso le costó la presidencia. La primera le la funcionó. Primera, la segunda ya no fue congruente con los hechos o con ciertas circunstancias y fue a donde... Es que lo que pasa es que a él lo votaron las personas que realmente lo seguían a él, a, a la gente como él. A la que decía, las armas, sí, las armas. Bueno, pues a él lo siguieron, ¿sale? Entonces, eh, eh, yo pienso que él... Es congruente. Lo que pasa es que no nos gusta porque es una cosa muy tremenda, ¿no? No es lo que esperamos la mayoría. ¿Verdad? Pero lo es. Ya se le volaba su sueño, su, su... <risa> Nada más salía sí. el helicóptero y el pelo volando. <risa> Pero ¿eh, le vale. ¿Y crees que él se haya dejado asesorar como eh, en, en su imagen política? ¿Crees que no, se ha dejado asesorar o no? No, no creo, no creo. Él la, ese hombre hace lo que se le da la gana. Increíble. Yo, pero, créeme, el que siempre pensé, dije, lo, todo lo hace con una intención. Sí, sí es él, obviamente. Pero le Pero crea no, que... Yo crea que exageraba para ser más estratégico, pero le, le costó. Me he eché antes de una última reflexión. Tenemos han participado muchos, y hay, y hay comentarios muy importantes, Francisco dice, es muy importante, de límites, está bien decir no, gracias, con amabilidad, cuando uno es imagen público, el público piensa que te conocen como amigo familiar por la media sí. social. Sí, sí, sí, súper cierto. El rechazo... Ligia, de yo diría al revés el re rechazo de Obrador, rechazo de de obrador de por de su imagen, de incongruencia, de que por de supuesto... De en su, en su imagen, en su discurso y en sus acciones. <ríe> Todo, Todo está desarticulado. Todo está desarticulado. Andrea, ¿qué pasa cuando tienes varios públicos? ¡Oh, bien complicado! Porque pues tienes que adaptarte a cada público en cada momento. Es que es bien complicado. Platicábamos al inicio que entre más público tienes, más compleja... La imagen que tienes que manejar. Porque Por ya hay subgrupos. Digo, oh, oh, oh. sí. Sí, sí, sí, sí, es. O sea, mantener una imagen pública de excelencia y global es lo más difícil que hay en la vida. Dos personas, diría yo. El Papa Juan Pablo II y la Reina Isabel. Imágenes que un, pues, digo, así son universales. Donde no. pegue ricos, pobres, eh, con educación académica, sin educación académica, Al. empresarios, ¿no? Igual. Los respetan y los aman. Y yo diría que el tercero va Obama. Ahí va Obama. Muy Obama sigue siendo marca. Michelle, su esposa, sigue siendo marca y ya ni están en funciones públicas. Bueno, que conozcamos, pero siguen sí, siendo marca. Ahora están atrás, sí pero son imágenes impecables, impecables. Imagínate, cada día de su vida, cuidadísimo. Por eso aquí, como decían, el mantenimiento de la imagen, eso es lo más complicado, ¿sí? Que no te encuentren nada. Que te Uy, vivir. no, no, no, no, no. Daniela, Meche, ya no te vamos a soltar, hay mucho que aprender. Ya eres, ya eres como... Eh, aparte que ya está la comunidad, este bueno, eres un referente, eres, eres un referente, Meche. Mira, Teresa, el poder te cambia de quien eres. Sí. sí, sí, ¿sí? sí te cambia. Dicen que un político debe ser como un elefante. Que tenga la piel tan dura que no sienta nada. Que tenga unas orejas enormes para saber todo lo que pasa a su alrededor. Y una cola bien chiquita para que no se la pisen. Uh, esta, la última, la última. ¿Cuántos políticos no vemos que adolecen? Porque tienen una colototota grande. Y pues, ¿cómo le haces? Tú cuidas todo. Y por eso te digo que uno los desnuda. Debes decir, tienes que decir todo lo malo que has hecho. Ya, ya, ya estando enfocados, ¿es importante en la elección del voto tomar en cuenta la imagen? Porque si sí refleja, me imagino, una realidad. Pero es que ahí es para que te recuerden. Porque okay. en la boleta vas a ver, ahora ya están fotografías, antes no se usaban, pero ahora vas a ver un montón de gente. Y dime algo. Nosotros somos personas es cierto. que estamos constantemente viendo las noticias, más o menos estamos enterados de lo que sucede. ¿Tú podrías repetir quiénes son los que están ahí si le quitan el nombre? No podrías. no todos. In importante, y sobre todo se da, por ejemplo, en, en la cuestión de los diputados, ¿quiénes son los candidatos a diputados? Pues quién sabe. Ni los conoces. Entonces... Es Obviamente, muy importante. También hay muchos límites ahora, pues, por las leyes, para anunciarse, para hacer campaña. Algo que yo critico mucho, pues, si me está oyendo alguien del pan, ay, verdad, qué pena, pero... Yo mucho. los amo, ahora sí que yo aquí, mi corazón, pero, este, ¿por qué todos de azul? ¿Por qué insisten con eso? Eso primero ya está out, ¿verdad? Eso de que el partido... Se pero ¿no subió. será para que se posicione con el color de la mente? Porque creo que es uno, son los únicos que manejan ese tono. No sé. Hubo un momento en el que sí, para identificar los, los tres que había. Pero ya no. Y lo que pasa es que están diluidos. Ya no, no, no se notan. Hay que ponerles algo más personal y no puedes. Entonces, esa sí. parte hay que cuidarla, o sea, hay que avanzar. Se, se mimetizan, ¿no? Se mimetizan como los pitufitos, claro, así, entre claro. todos los azules. Todos sí. los ¿lo, azules, Los, este, los miñones, así, todos igualitos. Entonces, sí hay, razón. Hay, hay que evolucionar, o sea, hay nuevas técnicas de imagen, nuevas, otras. Esa funcionó muy bien en los 2000, ya no, hace 20 años. Meche, veo campañas de los noventas, la misma fórmula, los mismos jingles, la misma fórmula, el mismo discurso, los mismos eslogan, el mismo vestuario, dices, por, por favor, ¿por qué? Porque la gente sí ha cambiado, la gente ya ha cambiado, la ciudad, los pueblos ya han evolucionado, ¿por qué las candidaturas siguen iguales? Hay otras estrategias de imagen completamente diferentes, novedosas. Entonces, hay que avanzar, hay que avanzar. Pues, ¿qué, qué charla? Ay, la, la, la he disfrutado mucho. Este, fue, ahora sí que fue muy, muy rica como platicar, como cuando nos sentamos, ¿no? A, a echar este chisme con aprendizaje, con aprendizaje. Porque hubo... Unos puntos que yo nunca había tomado en cuenta, que nunca observamos. Y vaya que yo me dedico a las marcas. Okay, Pero bueno. ojo, nunca había, me había observado y eso es muy, muy este, importante. Tere, Mecha, aprendemos mucho gracias. contigo. Bendiciones. Gracias. Muchas de regreso. Michelle dice, muy interesante, como siempre, aprendiendo de los mejores. Muchas gracias, Michelle. Gracias, gracias. Y bueno, quisiera leer todo de Laura que está aquí con nosotros. Saludos, muchas felicidades, Laura. Gracias, Moni. Saludos a ambos. Excelente charla muy amena. Omar Rodríguez. Saludos, Gerardo. Saludos, Omar Miromares del Verde. Hay que decir también algo del Verde para qué. Era que una conferencia. También se mimetizan mucho con el Verde también, ¿no? Demasiado Verde, Verde, Verde. Felicidades, Jerry. Es el momento más importante para promover todo eso, pero pues sí, sí les falta un poquito ahí la imagen. También me parece antigüita. No, no, no, aquí al, al final este, decimos todo tratando de que haya un argumento y con toda la libertad también. Felicidades, Jerry, por tan importante invitar a quien queremos mucho y con quien hemos crecido. Así es. ¿Quieres dejar alguna reflexión? Nos, fa nos faltó algo, Meche, que yo me faltó emitir algo en, en mis preguntas, eh, algún punto importante. Esto, esta charla da para mucho más y sobre todo con imágenes que, como lo dijimos atrás de, de cámaras de live, de cámaras, soy nomás yo, bueno, atrás de live, este. Ah, de verdad, de verdad, de verdad. <risa> que, que dijimos, este, estaría bien ya, con ejemplos, imágenes, y que en alguna otra ocasión estaría excelente hacerlo. Pero, ¿hay algo que faltó? ¿Hay que decir algo? No, pues hay muchas cosas que faltan porque, porque es muy padre este tema, ¿no? Pero a lo mejor nada más. Yo creo que sería muy padre que, que la gente sepa que hay especialistas en imagen, que sí si, que si hay que consultarlos porque hay cosas que no se ven desde, desde otras perspectivas, ¿no? Y que un asesor de imagen, pues claro que va, va a estar revisando. Y, y yo, yo diría, mira, el que quiera ser líder, que empiece por sí mismo, gobernándose a sí mismo, y que tenga un objetivo muy claro de lo que quiere hacer y de cómo se quiere ver. Eso es, eso es lo más importante. Una vez que tengas eso, la rueda va a girar solita. Okay. Mientras no tengas esto, esa rueda está resquebrajada, se va a romper. Adentro tiene que tener fuerza y esos son tus objetivos personales. ¿Sí? Eso es Excelente. lo que yo Tiene que ver también, podríamos añadir como el público, o sea, a quién es importante... Sí, el público va a ver quién eres, te la va a creer, lo puedes engañar, sí, porque para eso es la imagen. Sí, lo puedes engañar. Pero tarde o temprano todo se va a saber. Entonces, mantener la congruencia y mantenerte trabajando sobre tus objetivos es lo que te va a llevar en el tiempo, digamos, a que esa imagen se pueda mantener y mejorar y evolucionar. Porque, mira, yo soy enemiga de decir cambio de imagen, ¿sale? La imagen no se cambia, la imagen evoluciona o se estanca. No, no hay más Porque que ya, ya, ya tenemos una imagen, ya la, te, ya la tenemos. Claro. no, cambiarse no es que te cambie el pelo de color, o sea, pues tú sigues siendo el mismo, ¿no? Pero si tú okay. aprendes, mejoras tus objetivos, creces como persona, tu imagen evoluciona contigo. Entonces, excelente realmente, ¿sí? Y sí, sí quiero hacer un, una pregunta, sí, ahorita que, que siempre te observo, siempre te, te vemos, tú tienes una imagen, Meche, y siempre tienes algo que decir, yo observo tus fotos, siempre tienes algo que decir y va congruente con... Con tu color, con tu posición, con tus accesorios. Estamos de triángulos, me acuerdo. O sea, bueno, hay muchas cosas que, fíjate, recordamos. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo vives tú esta...? ¿Cómo te podría preguntar esta imagen? ¿Cuál es? No te podrá decir, y aparte que es un cliché, esa pregunta, ¿cuál es tu secreto? Pero sí, ¿cuál es como...? tus principios para mantener esa imagen en tu discurso, en, lo, en la parte que escribes, en tu imagen y en esto ahorita que estás aquí con nosotros. Porque hoy vienes, también es algo, me imagino, muchos van a recordar el, el, el color rojo, el blanco, el contraste, el acento que traes. Espero, espero que no me olviden. Pues no sé, yo soy orgánica, como te digo, en las redes. ¿Neta mira, si eres orgánica? ¿Neta si eres orgánica? Sí, pues sí de verdad, de verdad. Pero mira, lo que pasa es que yo creo que tengo la, la, la, la fortuna de que tengo contacto con muchísima gente. Porque yo me dedico a eso. Yo me dedico a enseñar, a capacitar. Siempre tengo constantemente eh, gente nueva. conociendo. Estás actualizada. Sobre todo conozco gente nueva. O sea, mi, eh, cada semana, te puedo decir que cada semana conozco 30 personas nuevas. Así, de ese tamaño es mi trabajo. Entonces, pues de esos 30, casi siempre 10 me van a juntar en las redes, por ejemplo. Y de esos 10, a lo mejor 5, seguimos teniendo contacto por alguna u otra cosa. Porque me preguntan cosas, porque me felicitan, o yo los felicito por lo que hacen, entonces poquito a poquito, pues eso ha, ha ido haciendo, he ido haciendo una comunidad en mis redes, pero te lo juro, te lo juro que yo veo a alguien y sé quién es, o sea, sé dónde lo conocí, sé cuándo lo conocí, a lo mejor no me acuerdo bien así cómo se llaman, pero sé perfectamente, este, de todas las personas que tengo ahí, que son como 3000 donde los he conocido, fíjate, porque los Excelente. tengo mis alumnos, son mis alumnos al final. Ese es un buen liderazgo cuando se conoce a su padre. gente y a las personas, contacto. Sí, es muy padre, y la verdad, pues bueno, no sé, yo hago mi trabajo y ya nada más, no me meto con nadie, y, este, y trato de, de, de que la gente crezca también. Eso es todo, no, no hay que tener más ambición, hacer bien tu trabajo, y, y, y creo que se puede dar fácilmente. Claro. Eh, tienes toda la razón y eres, ahora sí, hablando de congruencia, cada vez que, ya esta es la segunda vez que estás con nosotros, que te invito. Siempre es súper buena actitud, ¿sabes? Yo he aprendido a hacer en, en, bueno, desde niño también tuve como esa chispa de, de que sí, hay que hacerlo y vamos. Y, y cuando dos energías se juntan, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo escribí, dijiste, sí, adelante. Entonces, wow, o sea, así como se ve en la televisión. Bueno, así <risa> sí es, la verdad. Dice, Memo, que dónde podemos conseguir tu libro. Ay, qué triste estoy, porque con la pandemia, pues cerró la editorial. Entonces, ahora tengo que o escribir otro. Y en, o... ¿y en digital no se, no se puede, no, no está sí. disponible. No, ahorita no porque tengo que conseguir la editorial, pero, pero es que, ¿sabes qué? Que ya, ya estoy haciendo otra cosa, les platico. Es que tengo un proyecto de hacer un podcast. Eh. Las leyendas de la moda. Entonces voy a hablar de todos los diseñadores de modas. ¡Wow! Me parece increíble contarles la vida de esas personas. Es es increíble, vamos a encontrar de todo. Gente que ha triunfado, pero gente que de la nada salió, ¿no? Y se volvieron diseñadores famosísimos y multimillonarios. O gente que nació en cunas como literalmente príncipes, algunos, y también con mucho éxito, unos talentos increíbles. Y, y como he estudiado mucho eso, se me antojó hacer un podcast. Y voy a, ya tengo algunos, Ahí, y, y, y, y próximamente lo, los voy a lanzar. Entonces, ya les Oye, qué, para qué, ti, chamba, qué chamba es, es recopilar todo esta, Uy, mucha. este acervo de la moda. Excelente. Y, y te va a ir muy bien. Te va a ir bien. Pues siempre, siempre te va porque haces lo que te bueno. gusta. Te sale sí. así. <risa> Estaremos al pendiente. Y en algún momento para que nos compartas, seguirte y créeme que mi comunidad, la audiencia que está aquí, también está muy contenta y te vamos a seguir. Muchas, muchas gracias. Ya les platicaré para que me escuchen y me digan qué les parece. Excelente. Te doy un gran abrazo, Meche. Que disfrute la plática de hoy. Gracias. Esto me bien. hace motivarme y seguir haciendo también esto que me encanta y me gusta. Geniales. Gracias, Meche. Muchísima Increíble gracias. plática. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. ¿Eh? Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí, de verdad. Un saludo, un abrazo. Y nos estamos viendo. No va a haber la próxima semana. Ya van a ser más esporádicas, pero Geniales sigue. Va a seguir habiendo especiales. Este, de hecho, este Geniales con Meche Meches, el cierre de la segunda temporada pero el inicio de un nuevo especial. Entonces, pues vamos a darle, vamos a darle y, y seguiremos por aquí. Un abrazo, gracias. Bye.